Hola, hola, acá estoy para hablar después de otra función. Les doy la bienvenida a este nuevo episodio y en esta ocasión toca hablar de Top Gun Maverick, la secuela de la Top Gun original de 1986. Hablé de la película original en el episodio anterior en este podcast y toca hablar de este más reciente estreno. Ya estrenó hace varios días, pero bueno, eh, sigue siendo bastante reciente. Y la verdad que una película que me encantó. O sea, todo lo que se decía y todo lo que había escuchado era completamente verdad. Eh, de hecho, cuando terminé de ver la película... Estaba pensando... No, no quiero sumarme al resto y decir que es una muy muy buena película. Pero no me quedó otra. La verdad que no me quedó otra. Porque realmente es una película increíble. Increíble. Y es de estas películas que... Recomiendo que vayan a ver al cine. Si todavía no la vieron, vayan. Vayan a ver al cine. Porque está hecha para los cines. Es algo obvio, ¿no? Todas las películas están hechas para los cines. Pero eh, se entiende lo que obvio. Hay películas que se disfrutan mucho más. y tienen muchas más cosas para ser apreciadas en una pantalla grande. Y la verdad que con Top Gun Maverick es exactamente eso lo que pasa, o sea, es increíble es, es algo increíble vivir esta película en, en el cine realmente eh, suma mucho más a, a la película en sí o sea, la película es muy buena por muchas razones pero además disfrutarla en el cine Vivir la experiencia en el cine con esta película es es maravilloso, sinceramente. Así que nada, si no la vieron, vayan a ver al cine porque la verdad que es una gran película. Una secuela muy buena para lo que había sido la anterior, que a mí no me había gustado mucho. Y realmente eh, está muy bien porque se podría pensar, bueno apelaron a la nostalgia, como prácticamente todo hoy en día. De hecho, si ven los estrenos que tenemos ahora en los cines, bueno, Top Gun Maverick, secuela de una película de los 80, Jurassic World Dominion, tercera parte de una trilogía que se desprende de la trilogía original de los 90, tenemos también dentro de poco el estreno de Lightyear, este spin-off de Boss Lightyear, personaje de Toy Story. Y debe haber alguna que otra película más. Bueno, podría contar Toto Strange. O sea, a lo que me refiero, muchos estrenos que están vinculados a películas viejas, o son secuelas, o son de personajes que ya conocíamos y tienen su película. Básicamente nada original al 100%. Y lamentablemente... O no, pero bueno, es algo que está pasando mucho en los últimos años. Eh, entonces, con ese contexto, uno podría pensar, bueno, hicieron esta película para juntar plata y listo, ya está. Eh, no tiene mucha más razón de ser. Y la verdad que no, o sea, supera... De hecho, personalmente, ¿no? Porque... No eh, sé que hay mucha gente a la que le gusta la película original Pero a mí no Y de hecho, mi cabeza es como que Trata de olvidarse de aquella película Y quiere dejar solamente esta Es como que Para mí no es una segunda parte eh, eh, Tiene que ser esta sola En mi cabeza De hecho, eh, bueno La primera película Funciona mucho Además de este elemento nostálgico Que no abusan de eso. Eso me gustó mucho. Eh, es el ancla. En cuanto a. Ciertas historias. Porque si no vieron la película original. Hay cosas que se van a perder. Eh, de esta secuela. Entonces. Eh, es necesaria la película original. Pero bueno. Yo como que no la quiero recordar mucho. Algunas cositas y hasta ahí. Porque realmente. Realmente. Maverick está increíble. Maverick el personaje y Maverick la película. Realmente la evolución, creo que lo comentaba en el episodio anterior, que no, no entendía cómo de la película original, que a mí no me había gustado, íbamos a tener, o iba a haber, mejor dicho, una secuela que decían... Que era una de las mejores películas del año. O sea, no me entraba en la cabeza el salto de calidad que podía tener esto. Y la verdad, me sorprendió. Incluso yendo con todos los comentarios positivos y toda la expectativa. Porque ya era un punto en el que, bueno, me inflaron la cabeza con esta película. Es imposible no verla sin pensar... En todos esos comentarios. Y vuelvo a esto de que quería tratar de no sumarme a esos comentarios. Para no ser repetitivo y nada por el estilo. Pero no me quedaba otra. O sea, realmente es una muy buena película. Que supera. Pero. Por lejos. Personalmente. Pienso que supera por lejos al original. En muchos aspectos. Y la verdad que... Nada. La disfruté muchísimo. La disfruté, la sufrí, eso es algo que voy a comentar más adelante. Es eh, una patada al pecho por momentos. Si son fanáticos o fanáticas de la original, van a llorar. No les voy a decir por qué, pero van a llorar. Más de una vez. Van a lagrimar, se van a emocionar. Y si no son fanáticos o fanáticas de la primera película... Igualmente se van a emocionar, y hay realmente hay momentos que uff, creo que hace rato no me pasaba de estar tan tensionado en una película en el cine. Eh, no sé si me pasó así. Eh, de hecho, hay escenas en las que, bueno, estamos ahí siguiendo a los aviones y todo eso que yo casi que me movía con, con, con las imágenes, es como que estaba ahí, y estaba con los pochoclos, y en un momento aprovechaba todas las escenas de acción para poder comer y no hacer tanto ruido, y era tanta la tensión que me quedaba con los pochoclos en la mano y no podía comer, no podía, porque realmente era tanto... ...que necesitaba... ...que se termine cierta escena... ...para quedarme tranquilo... ...y respirar un poco... ...porque es una aplanadora... ...realmente... ...y no me aburrí... ...eso también lo rescato muchísimo... ...ya me voy a meter con, con todos los detalles... ...pero eso lo rescato mucho porque con la primera... ...me había aburrido... ...realmente... ...y no hay nada peor que, que aburrirse... ...con una película... ...sinceramente... ...es horrible... Y tenía un poco de miedo con eso. Acá es como que no, no sé cuánto dura la película, pero sinceramente es increíble. O sea, no, no para. No para. Es acción pura. Son dos horas y diez minutos aproximadamente. Pero no para. No para. Además, nada, está muy bien construida. La historia está eh, todo muy bien me voy a meter con spoilers porque me tengo que meter en detalles para ir a fondo con todos estos aspectos que tanto me gustaron de esta gran gran película, si la vieron se pueden quedar y escuchar el resto del podcast, si no la vieron por favor vayan a ver el cine realmente porque <ríe> vale la pena es de estas películas que no solamente les recomiendo que vayan al cine, sino que prácticamente les obligo que vayan al cine porque realmente vale, vale mucho la pena. Y bueno, si no les interesan los spoilers pueden seguir escuchando, esto continúa bajo su propia decisión como siempre. Metiéndome en los detalles, estamos en esta secuela que se desarrolla 36 años después de la película original al menos en, en las fechas de estreno no, no recuerdo en, en, en la película en la historia cuánto tiempo pasa pero 30 años fácil seguro y eh, por una misión que amerita conseguir a las mejores personas dentro de la aviación. Para poder cumplirla. Llaman. A Maverick. Algo que no quieren. Desde el principio. Pero no les quedaba otra opción. De hecho él va recomendado por Iceman. Este personaje de la película original. Interpretado por Val Kilmer. Eh, recordemos que. En la película original. Quedaron eh, en una gran amistad. Ellos. Y la película gira. En torno a cumplir esta misión y no solamente eso, sino que está este conflicto en Maverick de que dentro de las personas a las que tienen que entrenar para esta misión está nada más ni nada menos que Bradley Bradshaw con su alias Rooster que es nada más ni nada menos el hijo de Goose, el mejor amigo de Maverick que falleció en la película original y más allá de que se demostró que Maverick no fue culpable, que fue un accidente, que no tuvo nada que ver, cosas que pasan, lamentablemente, se sintió bastante culpable y ahora se tiene que cruzar con el hijo de su mejor amigo que le guarda rencor. Todavía eso además suma otro problema porque de última si fuera algo... ...que viene solamente del lado de Maverick, bueno, eh, va solamente por este personaje, pero no hay un conflicto entre ambos. Después nos enteramos que por un tiempo eh, Maverick retuvo eh, la graduación de, de Rooster, como que no lo dejaba entrar a lo que era el programa de Top Gun... ...para que no se metiera en la aviación porque se lo había prometido a su madre... Entonces digamos que tenía un conflicto bastante importante en la cabeza Maverick Porque se seguía sintiendo culpable por lo de Gus Y además tenía que entrenar a su hijo para una misión no diría suicida Pero casi Con todo lo que explican y después con todo lo que hay que hacer Claramente era una misión complicadísima y lo bueno de esta película es que la historia, además de girar en torno a Maverick y todo este conflicto, eh, arranca prácticamente directo con lo que vendría a ser la preparación para esta misión. Y todo va derecho a eso. O sea, a diferencia de la película original, en donde pasaba esto que eh, teníamos todo el entrenamiento y y todas estas cuestiones, y bueno, y recién al final, recién al final, en medio de casualidad, cae una misión así en 5 minutos, y bueno, tienen que hacer esto, tal, tal y tal cosa, listo. Está bien que iba enfocada más a, eh, más allá de que la primera película iba Dirigida a la amistad entre Maverick y Gus, lo que pasa después con Gus y, y toda esta cuestión de Maverick era rebelde y todo eso. No le dieron tiempo a las misiones. De hecho, lo había comentado en el episodio anterior. Me quedé en un momento pensando en, che, para. Y la misión, que, que, o sea, no pasa nada acá, qué onda. Y llegó muy al final, era como que en un momento parecía que iba a terminar la película y no íbamos a tener nada de acción. Más allá del entrenamiento que tuvimos y... Nada. Acá directamente preparan todo para la misión. Y, y se siente mucho mejor trabajado todo. Claramente está mucho mejor que, que la primera película. Pero en ese aspecto en específico. Y además. Eh, yendo en paralelo con esta idea de el conflicto que tiene Maverick, porque de nuevo tenemos un conflicto dentro de la cabeza de Maverick por esto que pasa con el hijo de Us, con Rooster, y además lo de la misión. Es como que en ambos aspectos marcha todo bien. O sea, es una historia muy buena, pero un guión perfectamente llevado a cabo. La verdad que eh, es algo... Muy, muy, muy bueno De Maverick Entre las cositas que no me gustaron La verdad A ver Cuando armo los episodios del podcast Los separo así, un poquito voy a comentarle la, la historia De que va la película Puntos negativos, puntos positivos Algunos detalles, si hay algunos Si encuentro algunos para comentar Y después ya cierro ¿no? Y mientras iba anotando La verdad, no no, no, no tenía nada negativo para anotar lo único que señalé y que de hecho fue la razón por la que esta película no tiene un 10 spoiler alert, no tiene un 10 es que hay cosas como que siento que se la sacaron rápido encima eh, y a mí personalmente, personalmente aunque entiendo eh, por qué no lo hicieron pero personalmente me, me hubiera gustado bastante, es, va a sonar muy feo esto, pero bueno, me hubiera gustado que tengamos víctimas, y en específico Maverick. Yo sé que no es una opinión muy popular, seguramente, pero en un momento, y esto lo uno directamente con el tema de la atención a la película, en un momento yo pensaba que Maverick se iba a morir, de hecho estuvo ahí, y, y cuando abre los ojos, eh, me acordaba de que en la misma película, habían mencionado a alguien, no recuerdo quién, habían mencionado, habían mencionado esto de, básicamente no te morís más, o sea, cómo es que todavía estás vivo, y después de que pasa todo lo que pasa en la película, y abre los ojos después de esa caída, cuando salva a Rooster, de hecho, es como que estábamos en la sala y incluso gente que se reía. ¿Cómo seguís vivo? O sea, estás vivo todavía. Pero realmente entiendo por qué no murió, hablando específicamente de Maverick, entiendo por qué no murió, porque después se queda con Rooster en digamos lo que sería el cierre de su historia, que a lo largo de la película es un conflicto por lo que pasó con el padre, por lo que pasó con Gus, pero que al final eh, terminan reconciliéndose. ¿sí? Entonces, entiendo, si no estaba Maverick eh, no, no había una reconciliación. De hecho, al final, eh, cuando llegan a la base y, y se hablan y todo esto, festejan y, y, y están todos muy felices por haber cumplido la misión. Antes de eso, antes de salir a la misión van a tener una especie de charla y... Maverick le dice mejor hablamos cuando regresemos y yo estaba como... Mmm, vos decís el 95% de las veces que pasa esto en ficción es porque uno de los personajes no vuelve entonces es como que iba todo encaminado a que Maverick podía morir sí y en un punto... Por eso digo esto de que me hubiera gustado. Incluso lo iba a enaltecer más. Pero bueno, lo puse como algo negativo. Pero no como algo malo. Porque realmente entiendo por qué no, no, no, no murió. Además de que está hecho de acero, básicamente. Pero <risa> sumado a eso tampoco murió nadie más allá de Iceman. Que bueno, eh, eso es bastante más entendible. Y le da un peso más grande a, a, a la historia pero el resto de los personajes yo cuando vi la cantidad de personajes que había y que específicamente eran los que iban a entrenar para esta misión era un grupo de 12 que venía de top gun y de esos 12 iban a quedar 6 nada más que iban a ir a la misión entonces o sea con 12 que entrenaran ya ahí en el entrenamiento podían matar a cualquiera pero bueno, eh, digamos, le tendrían que dar un peso a una muerte. No es que, ah, bueno, vamos a matar tres. No es que lijamos ahí a dedo, matemos a estos tres y bueno, que muera. No, tampoco es matar por matar, ¿no? Que tenga un peso específico. Siendo seis, digamos, los que van a la misión, bueno. Ahí es otra cosa. De hecho, en el entrenamiento, en uno de los entrenamientos, hay como dos amagues fuertes porque Payback, creo que era si no me equivoco, está haciendo una maniobra que era dentro de una ruta que tenían que seguir en la que estaban practicando para la misión y se desmaya. Y yo ahí, ya está, se va a morir. Se despierta justo y eh, sobrevive. Ahí, zafó. Esto, la tensión. Ya voy a hablar de ese tema, pero esa escena... Uf. Y después de eso... Tenemos a Bob y a Phoenix, que estaban en un avión, y en el otro avión estaba Maverick. Y se ven entre los aviones y piensan, bueno, zafó, listo. Y vienen unos pájaros, se enganchan en el motor del avión de Phoenix y de Bob, y el avión de ellos se estrella. Salen, eyectados, o sea, no se mueren, pero es como que parecía que moría Payback, no muere Parecía que morían ellos, no mueren. Y ahí yo pensé que alguno iba a morir. Y ahí también hicieron bien con el tráiler. Porque ya me he quejado de los avances varias veces acá. Y es algo que me está molestando últimamente. De que muestran mucho, o muestran escenas finales, o lo que sea. Es como que no hacen bien los trailers Y en este tráiler, al menos en el que más vi... De Maverick Mostraban un funeral Yo cuando vi estas escenas en el cine Pensé, listo, el funeral es por esto Y al final El funeral era por Iceman No era por ninguno de estos personajes No fue por Maverick tampoco Obviamente, bueno, en el funeral estaba Maverick Era medio complicado que fuera él Pero es como que Ese amague me lo comí Y estuvo bueno porque estuve Mucho tiempo en la película pensando Bueno, ¿a ¿quién van a matar? Algunos de estos personajes van a matar porque hay un funeral Y no, era por Iceman Así que eso me gustó Detalle, pero estuvo bueno Aunque, repito Me hubiera gustado alguna víctima <ríe> Suena raro, pero eh, Hubiera estado bueno Aunque, eh, pensándolo Tampoco eh, Era necesario Porque ya tenía bastante peso dramático Esta película Por todo lo que había dejado la relación Entre Maverick y Goose por este tema de Rooster, aparece el personaje de Penny Benjamin, interpretada por Jennifer Connelly, eh, que estaba en una relación con Maverick, eh, de la que se había hablado en la película original, pero no había aparecido y ahora sí, y bueno, eh, está también todo esto. Entonces, nada, eh, la cuestión también de que el personaje de John Hamm estaba en duda con... Maverick por tenerlo a cargo de todo esto y como que estaba ahí, medio no sé, y... y como que iban, digamos, en ese y de vuelta de, bueno, eh, quiero que los entrenes pero no puedes hacer esto y no puedes hacer lo otro y, bueno, Maverick tiene eh, métodos bastante <risa> raros pero efectivos eh, al final de hecho, él termina siendo el capitán de la misión porque después de que fallece Iceman, eh, el personaje John Hamm lo saca, digamos. Le dice, bueno, ahora yo me hago cargo de entrenarlos. Y dentro de ese grupo de seis tenía que elegir un capitán. Él no iba a ir. De hecho, era lo que Maverick pensaba en un principio. Después se entera de que no, de que era nada más para entrenarlos. Y eh, roba un avión... Y hace toda la ruta, o sea, esta escena fue genial. Porque hace toda la ruta que ninguno de los mejores pilotos que estaban ahí, porque eran lo mejor de lo mejor, básicamente, ninguno lo pudo hacer. Ninguno. Por una cosa, por otra, por la altitud, por... Eh, no poder darle al blanco cuando tenían que llegar al objetivo Por lo que sea, no habían podido completar la misión Por el tiempo también, porque estaba cronometado Y él lo hizo Entonces fue como... Eh, John Hamm en un momento piensa Bueno, no me queda otra, va a ser el capitán O sea, eh, no me queda otra al momento de eh, pedirte que vinieras para eh, entrenar a todas estas personas, y ahora no me queda otra en que seas el capitán, o sea, es un punto de, eh, tendrá todo lo que tendrá, será eh, rebelde, eh, tendrá eh, métodos raros y, y que por ahí en la aviación no están muy bien vistos, al menos por lo que se muestra en la película, pero que es efectivo es efectivo, o sea, eso no se discute nunca. Y nada, esa escena me, me gustó mucho. Y dentro de lo otro, que por ahí me gustó tanto. Esto de las decisiones rápidas. Que por ahí se sacaron un poco encima. Al final hay algo que pasa. Bueno, después de que eh, Maverick se estrella. Rooster lo va a salvar. Aunque tenía órdenes de no ir a salvarlo. Lo va a salvar. Lo salva. Y... Se quedan atrapados ahí Roban un avión y se escapan O sea, la escena está muy buena Se escapan ahí Digamos Zafando, de hecho Los ayuda a Hangman Pero todas esas cosas Al menos En esa secuencia Se me hizo raro Porque Como que no Como que se hicieron todo así rápido, ¿no? Como que bueno, nos estrellamos, escapemos, agarremos ese avión, vámonos, y cuando se habían quedado sin municiones, cuando ya estaban ahí de que los maten, llega Hangman y los salva. O sea, repito, todo ese momento está genial, pero. Mmm, se me hizo como muy conveniente todo para cerrar rápido la película. Al menos me pasó en ese momento. No recuerdo ahora si en otro momento de la película me pasó eso. Porque la verdad que toda la película está bastante bien construida y está bastante bien llevada. Así que nada, al menos con esa partecita como que se me hizo raro. Pero es lo único que por ahí no me gustó tanto. Porque el resto la verdad que está muy bien. Y no me gustó, o sea, el punto de, bueno, eh, por eso no es perfecta la película, porque podrían haberme gustado y bueno, puede ser una película excelente, pero no me gustó el punto de, listo, es algo que siento que tiene un poco en contra, ¿no? Aunque no es nada realmente malo para el resto de la película, que es muy buena, es muy buena. La canción de Lady Gaga me encantó. Hicieron algo parecido a lo que habían hecho en la primera película, esto de ir de a poquito con, con la canción hasta que la pusieron completa. Eh, pero acá me gustó un poco más como lo hicieron. Y nada, es un temazo. Es un temazo, de hecho salí del cine y volví a mi casa escuchándolo. Porque la verdad, temazo de la idea para la película. Esto ya lo he repetido, la historia me encantó. O sea, está muy bien llevada, está muy bien escrita, está... Muy bien actuada los, los actores están muy bien Maisteller. está genial No se habla mucho de Maesteller está increíble eh, Bueno, Tom Cruise Tom Cruise Es Tom Cruise <ríe> no, no sé, a mí sinceramente como actor No me gustó mucho, pero Está bien O sea, él es un hombre de acción Y cuando hace este tipo de películas Está genial O sea, no se le puede decir nada eh, y nada, el resto está La verdad que muy bien Todos estos actores que Estaban dentro de Top Gun que son los que Entrena Maverick Tenemos a Hangman, interpretado por Glenn Powell, eh, Phoenix Que la mencioné, Mónica Navarro Bob, que también lo mencioné, Lewis Pullman Tenemos al compañero De Maverick, Hondo, Bashir Salahuddin, eh, que No tiene mucha participación, pero me gustó Ed Harris que aparece poquito Repitiendo su personaje De Hammer de la película original Y bueno, después hay Otros personajes, Payback que lo he mencionado Fanboy, Warlock eh, eh, nada En general están todos bien Ahora no recuerdo Si Payback fue el del accidente O si fue Fanboy Tengo mis dudas Sabes que no me acuerdo Nada, ahora me entró la duda, porque realmente no me acuerdo cuál fue el personaje que tuvo este accidente. Eh, y cuando tengo algo que se me mete en la cabeza y no lo puedo terminar de descifrar eh, hasta que no lo averiguo, es como que me quedo ahí, en pausa. Eh, a ver. Eh, sí, acá encontré y era fanboy, no era payback. Me confundí. Era Fanboy. El que tuvo el accidente en el que se desmayó y casi se muere en la película. Eh, nada, la historia muy bien. Superando completamente al original, por lejos. Está muy bien llevada la historia. Eh, increíble. La verdad que en ese aspecto la película gana muchísimo. Los efectos son geniales. O sea... Hay muchos efectos prácticos O sea, hay cosas que claramente Están hechas eh, Por la magia del cine Pero eh, Más allá de eso Hay mucho de eh, Los aviones Y de las cabinas Y todo eso que la verdad Están excelentes Excelentes eh, Obviamente en cuanto a efectos más por computadora, esto de la magia del cine, las explosiones y, y los misiles y todo eso, ¿no? Eso no, no está hecho de verdad. Pero se complementa todo muy bien. La verdad que. Me, no se siente. No se siente una película. Se siente hasta un documental. Parece que está pasando todo de verdad. Y la verdad que. Nada. Lograr eso es increíble y atado a todo esto las escenas de acción, las escenas de acción son impecables, impecables, la verdad que muy muy buenas y esto que mencionaba en la película original, no nos preparaban para la misión, o sea la misión llegó medio de golpe y bueno, cerró con eso la película un poco, acá nos fueron preparando para la misión y nos mostraron lo peligroso que podía ser y lo peligroso que fue Um, y eso incrementa mucho más um, El nivel De las escenas de acción Así que nada Genial Y también Junto con todo esto La atención Que ya lo he mencionado um, La atención que lograron En muchas de estas escenas La verdad que Me saco el sombrero Porque no la pasaba así de mal <ríe> En el cine hace mucho Y nada es increíble, porque realmente quería que se terminen algunas escenas porque no, no podía seguir viendo, era como quiero que se termine esto porque la estoy pasando mal la estoy pasando mal y sobre todo en la misión ya en la misión, metidos completamente es un sufrimiento impresionante, la verdad que nada, se, se maneja muy bien eso muy bien eso, y esto de jugar con... que puede morir cualquiera, porque, de nuevo, eh, más allá de que no pasó, eh, estuvo todo muy cerca, eh, con Maverick, sobre el final, con Fanboy, con Bob, Phoenix, o sea, eh, se jugó bastante con eso, más allá de que no haya pasado, y era un peligro real, esto de que podía morir algún personaje, al menos de todos estos principales que tuvimos Y la verdad que en cuanto a la atención que manejaron con eso Y con esa escena de la misión eh, Y del escape también posterior Más allá de esto de que no me gustó que sea muy de golpe Y medio como que sacado eh, Así de la nada Estuvo todo muy bien La verdad que eh, Excelente Y, y nada es, es, no voy a decir que se disfruta porque no se disfrutó, pero estuvo muy bien. Eh, la verdad que acompaña bien a lo que son todas estas escenas de acción y, y en general a toda la película. Y hay algunos detalles que me gustaron. Por ejemplo, empezar con la misma canción de la primera película que estuvo bien. O sea, es como que digamos que ese comienzo... En, en la primera película estuvo bueno Fue un poco largo pero estuvo bueno Y con esa canción la verdad que Mucho más Y repetirlo es como que Te termina poniendo en clima Dentro de lo que es eh, Esta película así que Muy bien, la verdad que me gustó Bastante Y en la escena En la que están en el bar Que todo este grupo de Top Gun En el que estaba Rooster Llega y empiezan después, más adelante, a tocar el piano. Esa es la misma canción que tocaba Gus en la primera película. De hecho, ahí eh, Maverick lo escucha ya desde afuera, porque se estaba yendo, y tiene flashbacks, que eso me gustó, que muestren directamente escenas de la película anterior. Estuvo bueno, un detalle medio chiquito, pero me gustó. Pero además, antes de eso, antes de que Rooster se ponga a tocar el piano, Hangman pone una canción en la Rocola. Y marca el número 86, en clara referencia a el año de la película original. Y otro detalle, ya al final, Maverick molestando a su superior nuevamente con esto de pasar cerca de la torre de control. Eh, nada, to todo lo que hace Maverick eh, es genial. <ríe> eh, es un personaje muy bueno, eso hay que confirmarlo claramente, y en esta película mucho más, porque como que ya tenía este estatus de rebelde de eh, esta persona que no sigue tanto las reglas, como que hace cosas que por ahí no se tendrían que hacer o que son complicadas y que la gente no entiende cómo las hace y acá es como que lo eleva todo como que incluso no queriendo lo hace, hace cosas que están prohibidas incluso eh, y, y las hace igual eh, Eso Me encantó La verdad que eh, Es el alma de la película No por nada se llama Maverick La película, así que En ese aspecto, muy muy bien Hasta acá Mi reseña de Top Gun Maverick Una de las mejores películas del año Lo confirmo Como se venía diciendo Como venía leyendo, la verdad que sí confirmado, una de las mejores películas del año. Para mí un 9 y medio sobre 10. La verdad que es una película genial, completamente disfrutable en el cine y espero que la hayan visto en el cine y si no la vieron y llegaron hasta acá, incluso con todos los spoilers, vayan a verla, porque la verdad que se disfruta muchísimo.